Las sílabas. ¿Qué es una sílaba? Todas las palabras son formadas por sílabas. Una sílaba es una agrupación de sonidos, letras, dentro de una palabra. Las palabras pueden tener una o más sílabas. Para determinar el número de sílabas hay un número de reglas que puedes seguir. Regla 1. Todas las sílabas tienen por lo menos una vocal. Por ejemplo, mexicano se divide me-ji-ca-no. Ruta se divide ruta. ta Regla 2. La mayoría de las sílabas en español comienzan con una consonante. Por ejemplo, vida se divide vi-da. Cubano se divide cu-ba-no. Regla 3. Cuando la L o R siguen a una B, C, D, F, G, P o T, forman grupos consonánticos que nunca se separan. Por ejemplo, anglo se divide an-glo. Conflicto. Se divide con flick to Drama. Se divide Dra-ma. Regla 4. Las letras dobles de che, doble L y doble R nunca se separan. Siempre aparecen juntas en las mismas sílabas. Por ejemplo, borracho. Se divide bo-ra-cho. Chicanos se divide chi-ca-nos. Cuchillo se divide cu chi yo. Regla 5. Cualquier otro grupo consonántico siempre se separa en dos sílabas. Por ejemplo, alcalde se divide al-cal-de. Excepto se divide Ex -septo. Grande se divide gran regla 6. Los grupos de tres consonantes siempre se dividen en dos sílabas, manteniendo los grupos consonánticos indicados en la regla 3 y evitando la combinación de la letra S antes de la otra consonante. Por ejemplo, instante. Se divide INS, TAN, TE. EMPLEO. Se divide EN, PLE, O. ¿Qué es una sílaba tónica? La sílaba tónica es aquella sílaba que se pronuncia con más fuerza de voz dentro de una palabra. Las demás sílabas se denominan átonas. Es importante recordar que todas las palabras de más de una sílaba tienen una sílaba tónica, y que si una palabra lleva tilde o acento gráfico, siempre se escribirá en la sílaba tónica.